Eh, tenemos a César aquí porque estaba de vacaciones <ríe> qué suerte y llevamos ya un tiempito intentándolo y este año por fin lo hemos conseguido. Eh, se ha acercado hoy desde Gijón para compartir con nosotras este espacio. Y nada, pensamos, aunque el libro y el planteamiento es el inicio desde 2015, ha tenido trayectoria desde entonces eh, el que hizo de, el libro que ha escrito de Capitalismo Canalla, una historia personal de, del capitalismo a través de la literatura, y, pero siempre nos ha parecido, bueno, desde que tenemos conciencia de él, un planteamiento muy interesante ¿no? de, de esa evolución que ha podido tener el capitalismo y cómo se refleja, él mismo dice, desde una perspectiva personal, es desde la que lo ha escrito, pero que probablemente en muchos casos podamos sentirnos identificadas. Y nada, sin más, yo voy a hacer una mini presentación, contaros un poquito de, de la trayectoria de César, y, y nada, ya queda aquí él y por supuesto, como siempre, eh, después pues abriremos un, un espacio para, para la conversación y para compartir y, y en el que, bueno, pues nada, si tenemos preguntas o alguna cuestión que plantear. Vale, eh, bueno, César es eh, filósofo, doctora de filosofía, eh, sociólogo y ensayista y actualmente trabaja como profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en, en varias carreras universitarias, ¿verdad?, dando clases. Eh, bueno, fue profesor asociado de la Universidad Carlos III y profesor invitado en la Universidad Nacional de Colombia y miembro fundador de, del colectivo de intervención cultural La Dinamo que editaba una revista del mismo nombre. También ha estado involucrado en proyectos culturales, ¿no? como del Círculo de, de Bellas Artes de Madrid, eh, del, 2013 a, del 2003 al 2012, y ha editado libros de teóricos como Walter Benjamin o Karl Polanyi y ha hecho recopilaciones también de textos de, de Karl Marx. Eh, también eh, colabora en, en diversas publicaciones con artículos sobre epistemología o bueno, crítica cultural también, crítica literaria. Y, y entre sus obras más destacadas bueno, se encuentran eh, la primera con la que te lanzó un poco más bueno, a, a, al conocimiento de todo el mundo, de Sociofobia, con la editorial Capitán Swin, eh, Capitalismo canalla, que es un poco en torno a lo que va a girar hoy eh, este, este encuentro. Y, eh, en bruto, una reivindicación del materialismo histórico y ya de las últimas publicaciones con Icaria, eh, Los bienes comunes, eh, que es una conversación con, con Joan Suidas en torno a, a, este tema, a, a este tema, a sus eh, pros, contras o, o en el discurso público, eh, de qué manera hay que plantearlo, ¿no? Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí y <coughs> adelante. Todo tu bueno, pues muchas gracias a, eh, a la vorágine por, por invitarme, es, es, es un honor, y pero también a todas y a todas por... Eh, por venir hoy en, en plenas navidades, ¿no?, que eh, a mí también me, me, me ha impresionado, ¿no?, ver a, ver a tanta gente eh, hoy aquí. Y estaba pensando, porque la verdad es que estoy, ya, ya, ¿no? como ahora empezamos muy pronto las clases, a principios de septiembre, eh, estoy un poco harto de oírme, Llevo ya cuatro, cuatro meses oyéndome eh, hablar, ¿no?, entonces me, me está pensando que contar, que contar hoy y, sobre todo, voy a intentar eh, a, a ser breve, no rollarme mucho para, para que tengamos la ocasión de, de, de, de discutir un poco, de, de hablar, ¿no? Y pensando ayer en lo que en lo que iba a decir, pues eh... Eh, me acordé de una cosa la, la escribí en Twitter eh, porque uso mucho Twitter para eso no para según se me van ocurriendo ideas o como una especie de cuaderno de, de apuntes y me acordé de una cosa que le habían pasado a unos amigos de unos amigos que es que eh, en estas fechas pues eh, habían decidido que era el momento de decirles eh, la verdad sobre los Reyes Magos a, a sus hijos ¿no? eh, y así lo hicieron ¿no? les contaron la, la verdad sobre los Reyes eh, Magos y entonces lo que pasó es que los, eh, sus hijos eran demasiado pequeños no pues no sé, tendrían tres años así de forma tal que se les olvidó eh, y al año siguiente, ¿no? eh, pues llegaban las Navidades y hicieron su carta a los Reyes Magos, como todos los años, por supuesto, <risa> sin darse por, por enterado. ¿no? Y entonces eh, eh, yo puse: bueno, pues es un poco lo que nos pasa a los adultos con la democracia representativa, ¿no? O sea, pues que también hacemos nuestra carta a los, a los Reyes Magos cada cuatro años y luego se nos olvida ¿no? la, la, la decepción. Eh, y pues a, a mucha gente, ¿no? De repente lo, empezaron a retuitearlo y tal, eh, pensando que era, he visto los comentarios, todo el mundo ha entendido que era una crítica a la democracia democracia representativa, una especie de eh, grito anarquista, ¿no? Eh, eh, contrario al parlamentarismo y tal. En realidad era un elogio de los Reyes Magos, es verdad que creo que no lo expliqué, no lo expliqué bien, ¿no? O sea, un elogio de las ficciones. O sea, justamente eh, esos niños entendieron muy bien que las, eh, ¿no? que las ficciones no son ni verdad ni mentiras, son otra cosa. ¿no? Y que eh, son muy importantes porque son capaces de, eh, de hacer cosas, ¿no? las ficciones cambian las cosas. Eh, a veces para bien, eh, eh, como, como el caso de Papá Noelio Reyes Magos, y a veces para mal ¿no? eh, y yo creo que justamente estamos viviendo un momento extraño ¿no? en el que estamos intentando librarnos de algunas de esas ficciones eh, que cambian las cosas eh, para mal y desde 2008 a mí me parece que eso es lo que, eh, lo que en parte está pasando, ¿no? a veces eh, surgen otras ficciones que cambian las cosas para, eh, para peor, ¿no? pero desde luego eh, creo que hemos vivido eh, hasta cierto punto, ¿no? un proceso colectivo de esclarecimiento de cierto tipo de, eh, eso de, de ficciones. Y eso es lo que he intentado un poco con, también con este libro, usar unas ficciones para eh, esclarecer otras. Voy a intentar eh, contaros un par de, eh, de anécdotas así muy desordenadas para que se entienda esto eh, un poco mejor. ¿no? Hace, hace unos años, eh, al, al poco de que... Eh, no a la crisis de la subprime, leí un artículo eh, que hablaba de, en ese artículo se decía, ¿no? la verdad es que no sé si es verdad, ¿no? que era el único individuo al que ha, en Estados Unidos se había declarado eh, legalmente responsable de cometer fraude eh, durante el pre periodo previo a la crisis financiera de 2008, o sea, como el único condenado por la subprime. Ya yo no estoy muy seguro de que sea verdad, pero bueno, era lo que se decía en ese artículo de periódico. ¿no? Y la gracia es que era un economista, que había diseñado eh, un producto financiero fraudulento, pues con el que había defraudado, pues no sé, pues, había robado con mil millones de, de dólares o, o un disparate eh, así a través de un fondo de, de inversión. ¿no? Y entonces, en el juicio en el que fue eh, condenado, era muy interesante que salían a la luz eh, la, los emails que se mandaba con, con, una, con una novia que tenía. ¿no? Y tenía aquí una cita literal, porque eh, es realmente eh, increíble, ¿no? porque tiene como mucha. Eh, mucha vena poética, no dice, dice así ¿no? cuando pienso que tengo alguna responsabilidad en la creación de este producto que por cierto, es un producto de pura masturbación intelectual, el tipo de cosas que inventas diciéndote, eh, diciéndote a ti mismo bien, y qué si nosotros creamos una cosa que no tiene propósito que es absolutamente conceptual y muy teórica y que nadie sabe cómo fijar un precio bueno, pues cuando lo veo me enferma el corazón verlo abatido en pleno vuelo, ¿no? está hablando de un fondo de inversión pero ¿no? parece que está hablando de sus versos inmortales, ¿no? de, o algo parecido. Y lo, lo, pero lo interesante, no, no, no son los eh, la, la prosa infame de este tipo despreciable, por otro lado, ¿no?, sino eh, que, bueno, podéis pensar, ¿no? que este tipo fue repudiado por los economistas eh, serios del mundo académico, ¿no?, esas personas eh, respetables tal. No, la verdad es que no fue así. De, de hecho, eh, poco después de ser condenado, la Universidad de Chicago, ya sabéis, una de las más importantes del mundo en economía, ¿no?, lo contrató para eh, impartir una asignatura de análisis económico, ¿no? Eh, y, y yo creo que esto eh, es, es muy interesante, ¿no? Porque eh, saca a la luz hasta qué punto vivimos... Eh en un mundo completamente dominado por por ciertos tipos de, de ficciones no y, y un tipo de ficciones que se parece mucho a la literatura eh, picaresca eh, vivimos en un mundo eh, dominado por buscavidas por, por canallas por auténticos delincuentes verdad lo que para que bueno yo como llevan traje de Armani se, se nota menos ¿no? yo recuerdo que eh, eh, hace unos años estuve eh, de, de viaje por Alemania y le preguntaba a un amigo alemán bueno aquí o sea porque era cuando estaban estallando en, en España pues un montón de casos de corrupción y aquí corrupción y tal no no, no, no tiene ese carácter ¿no? tan sistémico como en España, ¿no? No, no, me decía el no, yo creo que aquí no, ¿no? Y al mes siguiente yo le llamé, ¿no? Muerto de risa, porque fue cuando estalló todo el escándalo de Volkswagen, ¿no? De cuando, ¿no? Ves al presidente de Volkswagen que se comporta como un chaval de barrio que truca el motor de su, ¿no? de, de, de, de su coche para pasar la ITV, pero la diferencia es ¿no? que, que es para robar miles de millones de euros, ¿no? Pero yo creo que eh, es una idea eh, poderosa, ¿no? Esa de que las élites financieras son, son auténticos trileros, o sea, profesionales de último piramidal eh... Y realmente el caso español es espeluznante. no o sea, Si uno eh, hace un repaso de la situación de las élites políticas y económicas, ¿no? Desde la familia real, eh, la princesa y su yogui, ¿no? acusado de no sé cuántos delitos de todo tipo, eh, un director del FMI directamente en la cárcel, el presidente de uno de los bancos más importantes de España como... como como era Bankia, ¿no? Eh, acusado y finalmente suicidado o sea, es una cosa realmente impresionante no, o sea, dudo que haya un grupo demográfico con tales tasas de, de delincuencia ¿no? y en general mala vida no y falta de, de honradez ¿no? pero, sobre todo, yo creo <coughs> lo interesante y, eh, es que este no es un, exactamente un problema moral, quiero creer que no es así, no, o sea, sino que es una tendencia endógena del, del, capital, del capitalismo o sea, seguramente hay y me consta, de hecho, que es así hay empresarios que no sucumben a esto, ¿no? que no se dejan eh, arrastrar por esta especie de degradación canallesca, eh, pero es algo que exige mucha resistencia. Eh, recuerdo no, un impresor, eh, un impresor que tenía una imprenta y tal y conocía, decía, mira, yo es que eh, o sea, los beneficios de una empresa, pues eh, yo calculo para que estén entre el 10 y el 14%, ¿no? O sea, sumo todos los costes y tal, y añado un 10%. Un 10 y un 14% de beneficio. Pero es que, a partir de ahí, eso es narcotráfico. O sea, eso no es una empresa, ¿no? Eso es un narcotráfico. Y tenía tenía razón, seguramente, ¿no? Pero, pero claro, eso es ser un héroe moral, ¿no? O sea, eh, y como decía Brecht, un sistema que, en el que para ser bueno se nos exige ser héroes morales, es un sistema básicamente eh, enfermo. Pero esa enfermedad, eh, digamos, que está eh, tan difundida a través de ese conjunto de, de ficciones eh, canallésticas que, que ha llegado a dominar nuestra eh, nuestra vida. ¿no? Eh, así que yo creo que es muy importante que, que busquemos otras ficciones ¿no? otras ficciones que nos permita, que disparen nuestra imaginación política que nos ayuden a pensar eh, alternativas y eso, y eso es lo que eh, he hecho para, para hoy os quería contar el argumento de una, de una novela que se me, se me ha ocurrido a mí me gusta mucho la novela negra he pensado que podía estar bien haciendo en tono navideño para que no sea esto tan teórico y tan formal contaros una eh, eso, eso es cortito el, el resumen vale, de una novela que se me ha ocurrido. Es una, una novela negra ambientada en Alemania eh, eh, empieza en, en, en un pueblo que hay eh, cerca de... un pueblo residencial eh, de gente acaudalada que hay cerca de Frankfurt, a unos 20 kilómetros y empieza una mañana de noviembre de 1989 o sea, poco después de que cayera el, el muro de Berlín, en 1989 ¿sí? entonces, imaginaos como si fuera una película o una serie de televisión en ¿vale? el primer capítulo de mi novela empieza con eh, un hombre eh, muy rico saliendo de su chalet de, de, este, de este pueblo en su coche blindado porque es un tipo eh, eh, muy, muy rico, seguido de otro coche donde viaja su, su escolta. Como no es alemán, lo voy a llamar Herrhausen, que suena así muy germánico. ¿no? Eh, y entonces, cuando apenas ha recorrido eh, unos, unos metros, se produce una fuerte explosión y eh, el coche de este tipo, de Herrhausen, eh, bueno, resulta eh, muy afectado por, por esa explosión, por esa bomba que, que, ha que ha estallado y que estaba instalada en una bicicleta que en el camino, pero solo muere eh, esta persona, herhausen ni su chofer ni su, ni su escolta. ¿no? Inmediatamente, no sé muy bien cómo, no lo he pensado, pero se va a saber que Herhausen era el presidente del Deutsche Bank eh, ¿no? y un tipo eh, muy influyente en la economía de la República Federal de Alemania. Y entonces, en ese momento, pues, la, la policía emitirá un comunicado, que será muy escueto, por supuesto, para que sea sospechoso, ¿no? como pasa siempre las novelas eh, negras, eh, y dirá ese comunicado que la bomba era de fabricación casera y se atribuirá el atentado he pensado a la, a, a la fracción del Ejército Rojo, la RAF, que era un grupo terrorista que todavía operaba en aquellos años en, en Alemania. ¿no? Eh, por supuesto, para que la cosa tenga un poco de intriga, pues, algunos periodistas en la rueda de prensa van a dudar ¿no? de, de la verdad eh, Policial, eh, pero eh, porque bueno, pues la, la potencia ¿no? de, de, de esa explosión, y, y, y era bueno, un coche blindado, ¿no? Y lo ha conseguido atravesar, pues eh, no, no parece coincidir con la idea de una bomba casera. Nadie ha reivindicado el atentado, se va, se va a saber, ¿no? Eh, pues, entonces, ¿por qué demonios se le atribuye eh, a la RAF? ¿no? Eh, bueno quedar así que todo un poco en, en entredicho la, la versión policial. Entonces hasta ahí, ahí terminará el, el primer capítulo. ¿no? Y el segundo, solo tengo dos, pero el, el segundo empezará en, en la sede de un, de un periódico donde un periodista de la sección de finanzas de, de, de un importante diario alemán recibirá un sobre anónimo, por supuesto, eh, que tendrá eh, dos eh, documentos relacionados con la muerte de este de este banquero. ¿no? Eh, pues, es un tipo especializado en finanzas, no sabe nada de atentados, ni de bomba, ni nada, así que está a punto de mandarlo a, a sus compañeros de sucesos, pero estas cosas que siempre pasan en las pelis, ¿no? en el último momento le puede la curiosidad eh, y es su perdición, eh, y echa un vistazo a los documentos. ¿no? Y el primer documento es un informe policial, que explica que la bomba efectivamente no es un artefacto casero sino algo muy sofisticado ¿no? eh, que había eh, sido elaborado por un profesional con toda seguridad y el segundo documento, más interesante es el borrador de un discurso que este banquero eh, tendría que dar en Nueva York apenas unos días después de que le asesinaran es un documento muy técnico financiero donde se establecen las líneas generales para la creación de un banco de desarrollo en, en Polonia, acordaros, es 1989 acaba de caer el muro de de Berlín, ¿no? Es eh, un banco diseñado de imagen y semejanza del de Instituto de Crédito para la Reconstrucción, que sabéis que fue la institución financiera, que desempeñó un papel muy importante en la, en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda eh, Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el objetivo de ese banco, que estaría financiado con fondos occidentales, sería que Polonia hiciera una transición suave a la economía de mercado, ¿no? Y así pudiera desarrollar un estado de bienestar eh, sólido, ¿no? Entonces el periodista se da cuenta de que tiene entre manos pues, eso, una bomba de. Eh, una bomba política, ¿no? el, con aquellos documentos y empieza y empieza a investigar. ¿no? Y no tengo ni idea de cómo sigue, hasta ahí llegan mis dos capítulos, ¿no? eh, La gracia es que la mayor parte de esto pasó de verdad. La mayor parte de esto pasó de verdad. Eh, Alfred Hoffhausen realmente era el presidente del Deutsche Bank. Eh, no tengo la menor idea de quién lo mató, eh, eh, casi seguro que no fue la RAF parece ser que, que solo todo el mundo los especialistas están seguros. Eh, los informes de la bomba que lo mató no eran secretos, ni mucho menos, no, no tengo ni idea si la policía quería ocultarlos, pero vamos, se, se conocen de sobra, y su discurso en Nueva York tampoco tampoco era secreto, pero es real, o sea, eso, eso existió. Lo interesante es que ese atentado, que no, a día de hoy no se sabe eh, quién lo cometió, eh, fue, fue un hito importante en la historia europea, que, que realmente eh, contribuyó, no sabemos hasta qué punto, ¿no? contribuyó a cegar una posibilidad que tal vez hubiese reconfigurado eh, la economía global y la política global. ¿no? En esos momentos, durante el derrumbe eh, del bloque soviético, se barajó muy en serio en la Unión Europea, muy en serio, sobre todo en Francia y en Alemania, eh, la idea de un plan Marshall para el este de, de Europa. ¿sí? Eh, un plan Marshall, que también con la contribución de, de Rusia, pues permitiera que esos países se, se incorporaran a la economía de mercado en condiciones no de recesión económica, sino de recuperación económica. ¿no? Algo así habría alterado completamente el modelo de Unión Europea que conocemos hoy. Completamente. completamente ¿no? eh, pero sobre todo hubiera alterado... Eh, la capacidad de influencia norteamericana en todo el mundo. O sea, pensad que en, en ese momento, igual que ahora, la economía europea, la, la, la economía de la Unión Europea, era la principal economía de todo el mundo. ¿no? Eh, bueno, como sabéis lo que pasó fue exactamente lo contrario, ¿no? o sea, eh, la unificación alemana fue el inicio de una terapia de shock a nivel continental ¿no? que arrasó la periferia del este de, de Europa eh, y que finalmente pues, nos ha llegado a los países mediterráneos empezando por Grecia y siguiendo por eh, España, Portugal. ¿no? Eh, esa es nuestra realidad, eh, la que vivimos hoy desgraciadamente eh, pero es importante tener presente que no fue inevitable, ¿no? Eh, que fue el resultado de decisiones históricas contingentes que podrían haber sido de otra manera. ¿no? Eh, y nos cuesta muchísimo hacer ese ejercicio crítico, nos cuesta muchísimo, eh, porque todo nuestro entorno ideológico está diseñado para pensar que lo que hay, ¿no? que esta facticidad presente, es lo único que puede haber. Es lo único que puede haber. Por eso eh, me parece muy útil pensarlo como, como ficción, lo que pasó, ¿no? Porque nos damos cuenta de que algunos sucesos posibles que quedaron enterrados en el pasado eh, habrían vías que tal vez hoy se puedan recuperar o no, pero en cualquier caso son distintas a lo que ahora, ahora tenemos, ¿no? Que no todas las opciones están dadas, como nos dicen una eh, y otra vez, ¿no? que, que lo que hay no es lo único que, que puede haber. Eh, yo a veces hago un ejercicio eh, muy tonto en, en clase. Yo doy clase ya a chavales de primero que nacieron en el 2000. <risa> da da mucha vértigo, sí. <risa> a veces es un fenómeno que va peor, ¿no? <risa> Son más jóvenes y yo más viejo. Eh, y, pero... Eh, eh, realmente eh, por ejemplo algo que lo, los mayores todavía no nos acordamos ¿no? es preguntarles por empresas públicas ¿no? entonces tú les explicas que eh, telefónica, ¿no? que en este país había una empresa de telefonía pública ¿no? que no te llamaba a las 10 de la noche para ofrecerte un servicio que no necesitabas y alucinan ¿no? o sea, eh, no, no, les cuesta mucho creerlo, ¿no? entonces a veces hacemos una, una serie de todas las empresas públicas que había, ¿no? lo pongo como ejercicio en clase y es realmente muy muy impresionante porque les suena eso a ciencia ficción, ¿no? a, a ficción como si lo estuviesen contando una, ...una novela, ¿no?... Eh, ...y yo creo que para eso, la, la insisto, ¿no? la, la literatura, la, la ficción es, eh, es útil, ¿no? ...desde ese punto de vista... Eh, ...no, a lo mejor no tanto la, la literatura de denuncia... ...o la literatura eh, crítica, eh, sino esa que nos muestra que la realidad no es un paisaje mineral, ¿no? nuestra realidad social, nuestra eh, nuestra realidad política, sino un magma, un magma en, en evolución, ¿no? que tras nuestra apariencia de, de normalidad, pues hay, hay de todo, eh, pesadillas, ¿no? eh, últimamente tenemos unas cuantas ¿no? que están apareciendo, eh, pero también posibilidades ocultas, caminos que parecen cegados que de repente eh, se, se reabren, ¿no? ya, a, a veces eh, cuando me acerco para la Facultad de Economía y no es algo que haga mucho, ¿no?, eh, veo a, a mis colegas de allá, eh, sobre todo a los más ortodoxos, un poco como, como si fueran entibadores, ¿no?, estos de, de las minas, ¿no?, que, que van cogiendo eh, pedazos inconexos de realidad para construir una especie de fantasía matematiforme eh, completamente eh, lisérgica, ¿no?, que va, de alguna forma, apuntalando un orden social que se va, que se va desmoronando, ¿no? Como bueno, en esas pelis de catástrofes donde van corriendo los héroes mientras se desmorona el túnel, ¿no? A medida que van corriendo, corriendo, corriendo... Pues estos son como los intimadores que van delante de ellos intentando ¿no? aguantar un metro más, un metro más, un metro más, ¿no? Y a veces, no sé, yo pienso que lo que necesitamos es hacer un poco de lo contrario, ¿no? De arqueólogos o de poceros, o de ¿no? no sabría decirlo, ¿no? para buscar eh, fragmentos de lo que pudo ser y de lo que tal vez hoy pueda volver a ser. no Fragmentos, sí, en parte reales, en parte imaginados, con los que re reconstruir, ¿no? eh, procesos eh, eh, diferentes que han quedado sepultados en este medio ambiente completamente lisérgico que es el capitalismo eh, contemporáneo, ¿no? eh, y a mí yo, con esto, soy muy pesado, llevo muchos años diciéndolo, pero voy a seguir diciéndolo muchos más, ¿no?, porque... O sea, yo, yo creo que tenemos que eh, ser, eh, eh, no tener miedo a ser pesados ¿no? con esta idea de que la ideología dominante con ese aspecto de pragmatismo, ¿no? de personas de, de, de orden, es, es un ensueño fantasioso, ¿no? es una cosa eh, completamente demencial, eh, delirante ¿no? o sea, quienes viven en un mundo de fantasía son justamente esas personas que, que creen que lo que tenemos es todo lo que puede haber, ¿no? quienes creen que el capitalismo financiero durará miles de años, ¿no? y está aquí ya eh, para siempre, que podemos afrontar la crisis ecosocial cerrando los ojos ¿no? y diciendo que haya Chucho que no te escucho. ¿no? Esa es la gente que vive en un medio ambiente eh, completamente eh, lisérgico. ¿no? Quienes creen que se puede hablar de crecimiento, de recuperación económica. Yo no paro de oír de hablar de recuperación económica. O sea, es una cosa muy, muy loca. O sea, muy, muy loca. Pero, eh, a, pero a mi alrededor, gente muy cercana. ¿no? Bueno, ahora que se ha recuperado la, eh, la economía. ¿no? vivimos en un país donde el 30% de los niños están en riesgo de pobreza. Donde la mitad de las... Eh, eh, familias monoparentales viven en riesgo de pobreza no este es el país de la recuperación económica yo creo que la gente que dice eso es la gente que vive en un mundo de, de fantasía no y son esos mismos que por supuesto negaban que hubiera ninguna bruja inmobiliaria y lo que ahora pretenden también decirnos cómo salir del desaguisado que ellos mismos han creado no eh, o sea, de verdad que de, de, de, creo que tenemos eh, tenemos que perder el miedo a, a, a ser pesados con, con, esa, con esa idea, ¿no? O sea, a, a enfrentarnos a la gente que dice que abaratando el despido se generará empleo, a, a la idea de que bajando los impuestos a los más ricos se reactivará la economía. Son, son locuras, o sea, son delirios, auténticos delirios, ¿verdad? O sea, son locuras sistemáticas que, a, que se enfrentan al sentido común. O sea, no hay que saber nada de economía para darse cuenta que eso es un completo eh, eh, disparate. O sea, que hay que... Perder completamente eh, el contacto con la realidad para mantener esa clase de ideas, ¿no? y porque en última instancia atentan contra la vida misma. ¿no? Dejadme contaros otro, otro cuento eh, para, para explicar esto. ¿no? Es otro cuento que se me ha ocurrido. Esta no es una novela, es un cuento, así que es más corto. Perdón, hazitos de la lata, claro, aquí cautivos, eh, eh, eh, para, para explicar esta, esta idea. ¿no? Eh, en este caso, el protagonista es, es un, treinta, un treintañero estadounidense, no alemán. Eh, de clase alta, que se llama Patri, eh, es una especie de hipster anarcoliberal, un tipo malote, eh, ha sido jugador profesional de póker, es ingeniero de software en Google, por supuesto, eh, le interesan las artes marciales, ¿no? Está muy cachas, claro. Eh, ¿no? eh, además, la casualidad de que este tipo, Patri, eh, por si fuera poco desagradable, además es nieto de un premio Nobel de Economía, que a su vez fue un importante asesor de un dictador genocida latinoamericano, ¿no? Eh, pensé que a lo mejor Patri también podía ser el sobrino de un guitarrista de una banda de heavy metal, pero me parece ya un pelín excesivo, ¿no? O sea, ya eso, eh, un poco... Va a ser una leyenda urbana que, que, que circulará a su, a su alrededor porque ya es un poco eh, demasiado... Bueno, el, el cuento en cualquier caso se inicia cuando este tipo Patri eh, funda eh, una empresa que se llama Instituto Sister, eh, cuyo objetivo es crear en alta mar un archipiélago de pequeñas islas artificiales, completamente autónomas, eh, que operarán completamente según una lógica mercantil. ¿vale? Eh, o sea, es decir, eh, son lugares donde no hay deliberación política es solo una oferta puramente mercantil la que regula eh, pues, todas las leyes de esos eh, microestados ¿no? las, la, las empresas se encargarán de todas las tareas del Estado incluyendo eh, la ley y el orden, eh, la justicia, eh, todos ¿no? y entonces, claro, eh, lo que pasará en esos archipiélagos es que la ley de la oferta y la demanda va a regular los incrementos de población ¿no? así que, porque va a ser muy fácil cambiar de Estado si no te gusta un Estado te vas a otra isla diferente ¿no? igual que eh, es como cambiar de, de compañía de teléfono ¿no? Eh, así que si el gobierno de una isla promueve una ley que no te gusta, yo que sé, la ley Mordaza pues no, te vas a una isla donde no haya ley Mordaza y ya está, ¿no? entonces los gobiernos tendrán que competir por los habitantes promulgando leyes lo más competitivas eh, posibles ¿no? y los estados ineficaces pues, desaparecerán porque no tendrán súbditos eh, que quieran vivir allí, ¿no? eh, en mi cuento pues será un proyecto financiado con generosas donaciones de millonarios anarcoliberales de Silicon Valley, ¿no? Por ejemplo, vendrá una donación muy generosa del propietario de un sistema de pago telemático que ya había puesto en marcha un sistema de becas para premiar a los jóvenes que abandonan la universidad para montar empresas. ¿no? Eh, y el plan comenzaría con la instalación de un prototipo en la bahía de, de San Francisco, ¿no? unas cuantas millas mar adentro. ¿no? Bueno, como sabéis, todo esto, de nuevo, no, no, no es ningún cuento, es rigurosamente eh, real. El protagonista es Patrick Friedman, que es el nieto de Milton Friedman. Eh, es un tipo bastante desagradable, efectivamente. A veces ha dicho, por cierto, también que es el sobrino del guitarrista de Megadeth, pero no es verdad. <risa> es una leyenda urbana, ¿no? Eh, y el proyecto de fabricación de islas eh, anarcoliberales eh, existió realmente, estuvo financiado eh, por, por Peter Thiel, el, el fundador de eh, Paypal, eh, y fue un, un proyecto eh, muy vinculado a las corrientes transhumanistas, como sabéis, muy vigorosas entre las élites globales más tecnofílicas. ¿no? La gracia del asunto es que, eh, en realidad, todos esos delirios transhumanistas que, que proliferan en el entorno de Silicon Valley y en Google, como sabéis, no son una especie de autoparodia. ¿no? Eh, son, eh, son gente con un punto, con un punto ridículo pero que son una autoparodia eh, anfetamínica, muy loca, de, de lo que es nuestro capitalismo más convencional, ¿no? eh, La gracia es que el capitalismo siempre ha sido transhumanista, siempre ha atentado contra la vida, siempre ha vulnerado los límites de nuestra especie, ¿no? Eh para empezar, los límites ecológicos. ¿no? ¿No? no sé si os acordáis de las últimas páginas de, de Fausto, del Fausto de Goethe, ¿no? en el que eh, Fausto, después de viajar en el tiempo, ¿no? eh, ganar muchísimo dinero, experimentar toda clase de placeres de, de todo tipo y tal, pues al final decide que la manera ¿no? de expandir eh, ¿no? los, los límites de la experiencia pues es eh, montar algo bastante eh, parecido a ¿no? una fábrica, una especie de astilleros ¿Sí? donde va transformando el, el terreno y, y se hace una especie de dique o sea, que después de haber hecho todo eso y pactar con el diablo acaba montando algo bastante parecido a construcciones y contratas ¿no? o sea, que, y algo de verdad hay ¿eh? ahí, ahí ¿no? porque vamos, lo que, la, los cuatro diques que monta Fausto comparado con el fracking, o sea, eso es una broma ¿no? O sea, comparado con Florentino Pérez, Fausto es un, un aficionado ¿no? pero sobre todo el, el capitalismo también ha subvertido siempre nuestros límites eh, internos como, como especie ¿no? o sea, eh, por ejemplo, es muy interesante lo extendido que está... El, el insomnio en, en, nuestra, en nuestra sociedad eh, en nuestra sociedad no os habéis dado cuenta, en el último siglo hay, hay muchísimas, muchísimas novelas eh, y poemas que hablan del insomnio muchísimas, eh, una, una enorme eh, cantidad eh, en cambio en la, en la literatura clásica está llena de siestas eh, más bien, ¿no? Eh, está llena de, de pastores a los que les entra el sueño y se quedan dormidos, ¿no? Como recitos de oro en la, en la cabaña o como dice o se queda dormido y le abren el, el odre de los, eh, de los vientos, ¿no? Eh, y, y es muy interesante porque es en la literatura clásica prácticamente solo existe el insomnio erótico. Eh, en cambio, en la nuestra está completamente lleno de, de gente insomnia a la que le pasan siempre cosas terribles, ¿no? Hay, hay incluso un capítulo de Barrio Sésamo en el que Epi despierta, Blas todo el rato porque no se puede dormir, ¿no? Claro. Eh, claro, porque el capitalismo de alguna forma desafía nuestra naturaleza exigiéndonos que nos desmayemos exactamente ¿no? a la misma hora y nos levantemos exactamente a la misma hora y permanezcamos en coma durante ocho horas para ¿no? estar a tiempo eh, listos y, y bien dispuestos ¿no? por eso es, es algo tan loco, tan delirante que está completamente ausente en la literatura clásica donde la gente, bueno, pues si duerme mal se echa una siesta ya está, no, no, no, no, no es ningún drama, no, no, no, no pasa nada ¿no? Eh, y de hecho, bueno, si tenéis eh, hijos sabéis lo, lo enormemente difícil que es domesticar ¿no? a los críos para que para que sean así, ¿no? Y hay de hecho varios bestsellers que recomiendan técnicas conductistas de modificación de la conducta para conseguir tomar a los niños pequeños, porque es realmente eh, complicado, ¿no? este nivel de domesticación del, eh, del sueño, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, me parece eh, muy interesante utilizar la, pues eso, distintas ficciones para eh, contraponerlas a las, eh, a las ficciones que, que dominan eh, nuestra vida, ¿no? No, no pensando que son realidad, sino eh, ayudándonos a pensar eh, ¿no? pues, eh, alternativas a todo este eh, mundo liger, lisérgico que, eh, eh, que nos rodea. Eh, y eso es lo que he hecho en ese libro, de que no he hablado nada, pero bueno, lo menciono ahora eh, al final. ¿No? Usar un unos cuantos libros que a mí me han interesado a lo largo de mi vida, no para reflejar la realidad o para denunciarla, sino porque pienso que eh, tienen cierta capacidad para hacerla saltar por los aires. ¿no? Eh, y también me parecía y con esto ya termino ¿no? que algo de eso se corresponde con cosas que nos han estado ocurriendo en, en los últimos años ¿no? eh, el modo en que nos hemos ido dando cuenta de que aquello que nos decían ¿no? que si aprendíamos eh, mucho inglés si estudiamos mucho y nos quejábamos poco y comprábamos en el corte inglés pues que todo aquello eh, iba a salir bien no todo aquello era nuestra vida y que todo iba a salir bien ¿no? y yo creo que nos hemos dado cuenta de que, de que eso era efectivamente una mentira monstruosa a la que de ningún modo deberíamos eh, querer volver, ¿no? Estamos viviendo un momento de cierto eh, pesimismo, ¿no? sobre todo en el último año, los últimos dos años, pero me parece que es importante rebelarnos contra esa eh, sensación, ¿no? Y, y hacerlo eh, eh, pues efectivamente cuestionando ese discurso de que esto es, es todo lo que hay ¿no? eh, revelarnos frente a esa gente que nos dice que tenemos que resignarnos a esta ridícula carrera de lemmings eh, cada, cada vez más empobrecidos cada, cada vez más enfadados con una con una vida cada vez más degradada ¿no? y a mí para eso me han servido eh, algunos libros y esos son los que eh, son los que he usado en este en este libro y nada más pues muchas gracias por escucharme si tenéis alguna cuestión o alguna cosita que plantear ahora, adelante. Sí, no tiene nada por qué tener nada que ver con esto que, que he contado. O es sea, una excusa para juntarnos hoy y sí. hablar de lo que os apetezca. complicado o sea... oh, ¿Puedo decir yo una cosa que no me acuerdo que, hay aquí ahora? que eh, eh, a, la, a la librería, o sea, yo estaba un poco incómodo aquí, ¿no? Porque estoy así mirando de frente sí. y yo veo a los que están detrás, ¿no? Entonces, a lo mejor el formato de, de, de audición podía ser diferente. Es decir, tipo parlamento inglés. No porque sea inglés, porque sea parlamento, <risa> sino porque están la gente de allí, y la gente de aquí. Y en todo esto nos vemos. Sí, como bueno. el espacio es nuevo, le seguimos una construyendo todavía. Para, como una sugerencia sí. para, a la hora de... No sé. No será aquí, pero bueno, es suficiente desde luego escuchar al, al ponente. ¿no? ¿Alguna cosita? Bueno, gracias César estos comentarios tan sugerentes, tan reflexantes en este año que son 200 de de nacimiento de Mars y 200 también de nacimiento de Frankistán, ¿no? Sí. Que vale para tu cuento. Sí. Y por esos cuentos que nos has dicho de los de los escándalos de Diesel y tal, si viajáis eh, una anécdota también que tiene que ver con esto, si viajáis a Skopje, la capital de Macedonia, os sorprenderá ver que hay autobuses acordeón, que son los autobuses del tiempo de Tito, porque el servicio municipal de transporte de Skopje encargó hace seis años autobuses imperiales a China y de los 380 que constituyen la flota, 150 se han estropeado. Mantenerlos cuesta un dineral y han tenido que recurrir a los viejos autobuses de, de 1989, un poco recuperando como los, los tranvías que siguen circulando en Sarajevo de los tiempos de Tito y que se han llamado la atención. Bueno, esto por la anécdota. Para el final, que un poco para la pregunta con relación al último que, que has comentado, ¿no? En, eh, sobre el pesimismo y sobre cómo revelarse. Eh, ¿Cómo revelarse en primer lugar contra el conocimiento experto? Porque claro, es una.. Esta superstición, esta, este fetichismo lisérgico que tú denuncias, es el conocimiento ortodoxo. Quiero decir, tus compañeros y los míos de economía, que por cierto es muy raro encontrar a los economistas en estos sitios alternativos, ¿no? De, de, de cambio climático y cosas por estilo. Eh, o sea, ¿cómo esa superstición se ha instalado con esa apariencia de neutralidad política? Es decir, como si estuviera hablando en términos completamente técnicos, igual que el tema de los algoritmos, de la, lucha de la tecnología que también has citado. Entonces, yo creo que mientras no haya una impugnación al fondo epistémico, de, es decir, de esta legitimación de, de estos economistas que además les ha que, que les ha salido gratis todo este desastre porque el mal social que han provocado es un mal enorme y que no se contabiliza es decir seguimos ciegos mirando a ese lado de tus digamos de esas ilusiones que nos entonces si quieren mi pregunta es o sea, qué hacemos con, con, con, eh, con los expertos, es decir, con esos que definen oficialmente la realidad, y no solo la definen, sino que además los políticos que son políticos avezados tienen que tienen que utilizar el lenguaje managerial. Es decir, la única manera de reformas estructurales entonces escuchamos siempre el mismo soluque, es decir, no solo hay ese conocimiento experto que es inexpugnable, sino que la propia política ha sido abducida. Y el único criterio de validez para saber si uno no sé qué, si todos los populismos de ahora pueden ser más o menos fascistas o no fascistas, pero todos son neoliberales. Sí. ¿sabes? Entonces, ¿cómo impugnamos ese conocimiento experto que está avalando esa superstición enorme de la que estamos colgados y que nos controla? Sí, sí. sí es una, una pregunta eh, excelente. ¿no? Yo a veces digo, parafraseando a Rubalcaba, que el único comunicado que espero de las facultades de economía es el que anuncie su disolución. ¿no? O sea... Eh, y creo que tienes toda la razón hay que pedirles que, que pidan perdón o sea que pidan perdón ¿eh? yo a veces cuando debato con colegas de, de economía digo, o sea antes de seguir hablando pide perdón no eh, eh, porque es increíble la cantidad de eh, sufrimiento y la poca autocrítica que, que ha habido en ese sentido David Harvey también lo contaba con muchísimo con muchísimo eh, gracejo eh, eh, Han que es un eh, economista de, de origen eh, coreano que da clase en Cambridge que es experto en desarrollo no, no es un eh, economista marxista, no sé si bastante ecléctico, progresista, pero bastante ecléctico, pero cuando hago una cosa eh, interesante, la que yo nunca había reparado, que es el, el poquísimo éxito empírico que han tenido, digamos, eh, los economistas cuando han participado en los gobiernos eh, ¿no? en los últimos eh, 30 o 40 años. Bueno, han tenido mucho éxito empírico a la hora, efectivamente, de beneficiar a unas pocas élites, ¿no? Pero bueno, digamos, para hacer aquello que decían que iban a hacer, ¿no? Que era eh, generar prosperidad para el, el conjunto de la sociedad. En eso han tenido un, eh, poquísimo, un poquísimo éxito. Y lo que decía es que, eh, de hecho, muchas veces los. Eh, las personas que más éxito habían tenido al frente sobre todo de carteras de economía eran eh, expertos proveniente, provenientes de otros ámbitos médicos, abogados eh, gente de todo tipo, ¿no? en cambio cuando se dan carteras de, de economía a, a economía de expertos tendrían a haber resultados mucho, mucho peor ya de un tipo poco sospechoso de radicalismo pero muy autocrítico con su, con su profesión ¿no? yo creo que la, la forma de, de romper eso a lo mejor es copiar lo que ellos, lo que ellos hicieron, la ¿no? o sea, eh, realmente el asalto a las facultades de economía fue eso, fue un asalto premeditado eh, y, y, y muy bien orquestado o sea, las facultades de economía no eran así, ni, ni los gobiernos no, la, la, ni los ministerios de economía eran, eran así o sea, fue eh, un proyecto un proyecto exitoso eh, de eh, gente que todavía a finales de los años 60 eh, tanto en las instituciones económicas como en la academia, ocupaba espacios marginales, teóricamente ¿no? Yo los neoliberales, todavía a finales de los años 60 eh, pues eran eh, escuelas muy, muy marginales, ¿no? eh, pero que eh, efectivamente eh, diseñaron una estrategia de largo recorrido ¿no? para acantonarse en ciertos... Eh, en ciertos espacios, espacios discursivos, espacios mediáticos, y fue una estrategia muy exitosa, muy exitosa, ¿no? Así que necesitamos algo algo parecido, eh, eh, yo creo, ¿no? Y eso eh, es complicado porque exige una labor a veces eh, muy ingrata, ¿no? Eh, yo, eh... A veces eh, digo en broma que necesitamos más eh, ¿no? economistas del Estado y abogados del Estado, ¿no? Y menos gente como yo dando charlas o sitios así y necesitamos más, eh, más gente en esas labores muy grises, ¿no? De, de, de, que, que fue un poco una de las claves, yo creo, ¿no? de, ese, de ese asalto que ha conseguido. Eh, realmente es muy impresionante, ¿no? Como las facultades de, de economía ¿no? y todas sus instituciones satélites hay, un solo, ¿no? Hay una sola voz, solo una voz teórica. ¿no? Y es muy impresionante, por ejemplo, en la Comisión Europea. Yo, en una temporada, me dediqué a, bueno, por cuestiones que no vienen al caso, a leer bastantes documentos de la Comisión Europea. Y lo increíblemente ideológicos que son esos documentos. O sea, los preámbulos de cada, de cada ley, de cada propuesta, son increíblemente, están increíblemente ideologizados. ¿no? Eh, digamos, es un éxito propagandístico inmenso. ¿no? El, el tener una especie de ejército de funcionarios, ¿no? por todos los estados, por las instituciones internacionales, eh, ¿no? eh, completamente convencidos de que eso es lo único que puede haber, es un éxito increíble. Yo creo que tenemos que ser capaces de, de, de, de contrarreplicar ¿no? esa, a, esa estrategia o sea, no, no creo que haya otra alternativa o sea, con el poder de la verdad desde luego no no estoy seguro que no no sé si hay una cuestión más sí, ahí al fondo hay otro valiente bueno, eh, quizás es un poco lo que ha respondido a la pregunta anterior pero con otro matiz el, la publicación que presentas, eh, que se llama Capitalismo Canalla, ¿no? Es así. Sí. Es así, ¿no? Eh, está en contraposición con lo que todo que puedes oír oficial, en, eh, oficial digamos así, en oficial y en prensa. Quiero decir, que, que, que lo que hoy en día la mayoría entiende como una bendición es el capitalismo. Y los hechos, eh, es que nos llevan a un desastre y entonces la, la pregunta que te hago en ese contexto es eh, eh, digamos, comentaste antes que visitamos la, la, la facultad de economía y estas cosas es, eh, ¿qué, qué, ¿dónde están los, los choques, digamos, entre lo que tú planteas eh, y lo que ellos defiendan? porque en general hay una, aquí hay una frase eh, mágica que es crecimiento que suba el Producto Interior Bruto, igual la que sea fabricando bombas, que sea cualquier otro elemento que haga crecer el Producto Interior Bruto. Y entonces esas contradicciones, eso, eh, digamos, en tu libro, digamos, lo, lo, lo, lo contrastas y es algo en ese sentido. Sí, eh, bueno, el, el libro es básicamente una historia del capitalismo a través de distintos textos literarios, ¿no? Pero eh, más allá de, de, de eso, eh, me parece muy interesante lo, lo que has eh, planteado, ¿no?, esa idea de, bueno, ¿sabes que cree, eh, la mayor parte de la gente cree que el capitalismo es una bendición. Yo no, no estoy muy seguro de eso, la verdad es que no estoy muy seguro de eso, porque cuando se hacen encuestas, sobre todo eh, eh, en países como, como el nuestro, no, acerca de qué opinión tiene la gente sobre el mercado... Eh, algo que llama mucho la atención es que en España la gente no tiene muy buena opinión del mercado o sea, cuando le preguntas a la gente eh, si cree que el mercado es la vía adecuada para solucionar los problemas sociales y políticos, un porcentaje enorme el 70% responde que no responde que no eso a, a los de eh, pues yo intereconomía y tal les parece que es, eh, es que nuestro país está al borde del comunismo no yo no soy tan optimista eh, eh, pero pero sí que es un rayo de, de esperanza no o sea porque eh, curiosamente somos uno de los tres países del mundo junto con eh, Japón y Grecia que más desconfía del mercado a la hora de de solucionar esos problemas, ¿no? Así que yo no diría que vivamos con tanto entusiasmo el, el capitalismo. Yo creo que más bien es que se nos ha metido en los huesos, ¿no? Y se nos ha metido en los huesos a través del, del consumismo. O sea, hemos convertido el consumo en una, en una forma de vida y no, y no sabemos pensar de, de otra manera, ¿no? Y por eso también me parece interesante la segunda parte de tu, de tu intervención, ¿no? a lo mejor para salir de ahí hay que localizar esos puntos de fricción, ¿no? Porque efectivamente el consumismo es muy goloso, ¿no? Es muy difícil salirte de ahí, pero, pero hay momentos en los que sí que hay, hay, hay momentos de choque, ¿no? No con mis compañeros de la Facultad de Economía, que la mayor parte, eso sí que viven como si se, se hubiesen tomado un tripi, ¿no? En, en un mundo lisérgico. Pero yo creo que en nuestras vidas sí que, sí que hay esos momentos en los que te das cuenta de que, que eso que nos contaron que, es, que no puede ser, ¿no? Y muchos tienen que ver pues, con, con el cuidado de la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, yo es algo que veo cuando tuve hijos, lo, lo vi muchas alrededor, o sea, mucha gente que a lo mejor pues de joven pensaba eso, pues que la la precariedad, vivir un poco a salto de mata, en pisos compartidos y tal, pues era casi hasta divertido en cierto momento, ¿no? Y tal, bueno, te vas apañando, tal, vas a sitios de, de, de las cervezas muy baratas, te cuelas en un concierto y tal, pero claro, cuando tienes hijos eso se desmorona, ¿no? Cuando tienes que cuidar de, de un padre enfermo porque te das cuenta que es una vida, es una mierda, es una vida que te impide cuidar de tus hijos o que te impide tener hijos eh, y que esa vida es una, es una mierda y que no, no hay ficción consumista que la sostenga, ¿no? Así que un punto de fric fricción muy importante es eso, ¿no? El cuidado de la vida. Y otro lo has señalado tú también, ¿no? Eh, tienes que ver eh, con la crisis ecosocial, o sea, no, ese es un límite material absoluto, absoluto no, te pueden mandar las milongas que, que quieras, ¿no? sobre el crecimiento sobre el PIB pero hay un límite absoluto que es que eh, este planeta, que es el único que tenemos eh, no da más de sí, ¿no? y ese es un límite eh, completamente irrebasable hacia, ¿no? hacia el que nos dirigimos como Lemmings hacia el precipicio a una velocidad alarmante así que yo creo que eh, esos dos son los puntos de fricción que a poco ver Rascas un poco la gente empieza a darle a darles vueltas no y son puntos de vista que yo creo que tienen mucha potencialidad el primero el que tiene que ver con la vida se lo vimos el año pasado no durante la huelga feminista o sea fue uno de los puntos para mí esenciales de todo lo que pasó no el único por supuesto pero una de las cosas importantes y yo creo que vamos a, a ver pronto también eh, movilizaciones importantes relacionadas con la crisis ecosocial, ¿no? Cada vez hay más gente que se da cuenta también de que, de que esa vida es una mierda, eh, simplemente porque en este mundo no se puede vivir como nos dicen que, que debemos vivir, ¿no? Quería preguntar sobre, que, um, basándome un poco en el desconocimiento, el proyecto económico que tenía Varifakis para Grecia o para, o para la Unión Europea como extensivo, a, a a ese plan diferente al capitalismo de la, de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y demás, mm, vamos a ver, eh, tenía, evidentemente tuvo un enfrentamiento brutal, eh, desapareció y, en, y Grecia entró en una dinámica, en la dinámica que le, que le han pedido y demás, ¿no? Mm, ese, ese proyecto, por alguien que lo conozca mejor, eh, tenía una proyección realista dentro de lo que vamos como como un proyecto de cambio en, el, en el, la estructura económica hay más o menos. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Eh, no es el único que ha habido. Ha habido desde ya, desde finales de los 80 ha habido distintos proyectos más o menos neokeinesianos de izquierdas que han apostado por eh, justamente eso, ¿no? Convertir eh, la Unión Europea eh, en un proyecto de, de economía progresista, social, orientado al bienestar. yo creo que la, la clave de todos esos proyectos es justamente eh, eh, la idea de que eh, la Unión Europea en su conjunto eh, es un actor económico y político. Lo suficientemente fuerte como para desafiar el, el bueno pues el orden en el que vivimos hasta qué límite desafiarlo bueno pues eh, ese es otro ese es otro punto no pero pero que parte de la conciencia de que un país solo es muy complicado no que desarrolle eh, un proyecto así lo vimos en españa eh, se vio en grecia donde hubo directamente ¿no? un golpe de estado eh, económico pero en cambio la unión europea en su conjunto eh, tal vez sí puede abordar ese, ese proyecto porque es la primera eh, economía del mundo y porque tiene también una institucionalidad política, ¿no? eh, ahora mismo repugnante, es verdad, ¿no? <risa> la Comisión Europea es un órgano completamente repugnante, eh, el Parlamento da de sí lo que da de sí, pero que tal vez pueda ser la semilla ¿no? de una institucionalidad de un signo eh, diferente. ¿no? Entonces, yo creo que eh, todo esto, yo, yo recuerdo, eh, me gusta muchísimo un, un economista, se murió hace algunos años, que se llamaba Peter Gowan también era un neokinesiano de, de izquierdas y que justamente hacía esa, esa apuesta. no Es muy difícil que un Estado en solitario aborde eso, pero en su conjunto sí. Su conjunto sí. Y a mí me parece que es una. La Unión Europea claro. De este tipo de iniciativas, claro. de proyectos y demás, porque aparentemente él estuvo, se fue o no se fue, pero vamos ahí y, pero no ha habido un eco de, de, de, de grupo de económico que de alguna forma avale No, porque, una... porque en el ADN de la Unión Europea realmente eh, es, una, es, es muy complicado eh, eh, ¿no? alterar eso por una parte general por su propia estructura, ¿no? Una enorme desconfianza entre la gente, ¿no? O sea, pues yo mismo, ¿no? O sea, es que vas a Bruselas, ves lo que hay. Es que estuve eh, hace poco, me invitaron al Parlamento eh, Europeo eh, y estaba, eh, bueno, un parlamentario, ¿no? Y me enseñaba una plaza que hay justo fuera del Parlamento Europeo y me dije, mira, aquí los jueves hay una especie de fiesta, una especie de rave de lobistas, de lobistas, ¿no? donde salen los funcionarios de la Unión Europea a tomarse cañas, una especie de terrazas que ponen, ¿no? y llegan los lobistas a invitarles, ¿no? es una especie de rey eh, anarcoliberal, ¿no? eh, o sea, es ese nivel de degradación de las instituciones eh, europeas. Entonces, es verdad, ¿no? o sea, confiar en eso como solución a nuestros males es, es, es difícil. ¿no? Pero eh, yo creo que también hay que hay, hay que darle ¿no? de, con cierta generosidad una, eh, eh, un poco de, de, de cancha a ¿no? ese, ese proyecto, porque a escala nacional es muy ya complicado. Te ¿no? Efectivamente. Te claro. Sí, hola. Vamos a citar a Mar con aquello que decía de que los filósofos han interpretado la historia, pero que se trata es de transformarla. ¿Qué propuestas tienes tú para la transformación? Porque más allá de los ámbitos académicos, evidentemente, que eso es muy complicado, muy difícil, es decir, que si no hay fuerzas materiales que en definitiva soporten esos cambios, pues eso no nos no haría. ¿Qué propuestas harías tú, así hago la pluma y máxime con, con, los, con los monstruos que tenemos a la vuelta de la esquina? Bueno, yo eh, últimamente más que en, o solo en hacer propuestas eh, estoy muy comprometido, eh, lo, lo hablábamos antes con el intentar criticar lo menos posible las propuestas de los demás ¿no? porque yo creo, <risa> que, creo que también es importante ¿no? Eh, eh, no por varios motivos uno, eh, yo, yo yo he echado mucho de menos en, en, en este último ciclo político más generosidad ¿no? o sea, yo creo que no, no tenemos ni idea ¿no? de cuáles son las propuestas hay, hay muchas propuestas sobre, sobre la mesa o distintas dinámicas ¿no? eh, algunas muy enfrentadas entre sí y he echado mucho de menos, un poco más de generosidad con las que no eh, estaba de acuerdo o tal es una autocrítica que yo me hago y con lo que estoy muy comprometido últimamente ¿no? yo creo que no, no estamos muy seguros si el cambio va a ir por las instituciones eh, políticas tradicionales por la economía cooperativa yo creo que hay distintos proyectos en juego y que haríamos bien en tener cierta modestia eh, y cierta generosidad para, para respetar ¿no? su, su recorrido eh, yo creo que las eh, hay, hay algunas propuestas que eh, podemos eh, sencillamente rescatar del, del pasado ¿no? y, y es muy importante escarbar un poco en el pasado para, para conocerlas. ¿no? Eh, por ejemplo, es muy interesante eh, tenemos una imagen por ejemplo, muy distorsionada a veces de la socialdemocracia eh, nórdica como una especie de eh, infierno burocrático no completamente controlado por el Estado donde eh, efectivamente el peaje a pagar por ese proyecto era el enriquecimiento de las élites eso es una tiene, hay, hay algo de verdad en eso pero también hubo eh, intentos de salida a la crisis del proyecto socialdemócrata eh, todavía a principios de los años 70 eh, que eh, veían que era eh, o que creían que era posible convertir esos países en repúblicas socialistas comprando literalmente no el capital privado por parte del sector público, ¿no? o sea decir que hay proyectos en el pasado que a, eh, desde el punto de vista eh, contemporáneo resultan pues eso ¿no? pues completamente eh, utópicos o, o muy radicales pero que se llegaron a discutir con muchísima seriedad por gente muy respetable no pero hay incluso pro, eh, propuestas muy modestas muy muy modestas desde el punto de vista eh, pasado como sencillamente que los ricos empiecen a pagar o las empresas empiecen a pagar impuestos ¿no? eh, eh, eh, pues eh, hasta no hace tanto eh, resultaban eh, razonables ¿no? eh, yo creo que hay eh, ya digo, ¿no? Mon un montón de eh, elementos que rescatar del, del pasado que tienen que ver pues, eso, con eso eh, empresas públicas eh, con eh, eh, un sistema fiscal un poco más eh, razonable y luego hay efectivamente eh, situaciones nuevas que exigen eh, eh, proyectos eh, nuevos. ¿no? Eh, pues por ejemplo, eh, nos enfrentamos a, a problemas medioambientales que, de los que no éramos conscientes en el pasado, sí existían pero no éramos conscientes, que exigen soluciones completamente, eh, completamente novedosas. ¿no? Todo eso implica un encaje de, de bolillos eh, extremadamente... Eh, delicado, ¿no?, y que a mí me cuesta mucho eh, resumir en, en un puñado de, de propuestas. Desconfío mucho, por ejemplo, de la gente que lo apuesta todo por la renta básica, por ejemplo, muchísimo, o que lo apuesta todo al cooperativismo, o que lo apuesta todo a la intervención estatal, o sea, desconfío mucho de eso. Yo creo que los grandes procesos de avance emancipatorio fueron más bien lo contrario, o sea, fueron, eh, bueno, pues un poco eh, desde una cierta apuesta, ¿no?, por esos eh, procesos de avance social, en esos procesos profundamente imbricados de, de igualitarismo, eh, bueno, pues una exploración contingente de las distintas alternativas que, que había sobre la mesa. Y por eso, vuelvo a lo que decía al principio, me parece muy importante conservar un elenco amplio ¿no? de alternativas sobre la mesa con, con generosidad. Yo creo que, te, que el repertorio que tenemos eh, es grande, ¿eh? de verdad. Eh, por ejemplo, eh, en este país tenemos algunas de las mayores experiencias cooperativistas del mundo, aunque se nos olvide. ¿no? O sea, la cooperativa Mondragón es una de las mayores experiencias cooperativistas del mundo y hay muchísimo que aprender ahí. Hay muchísimo que aprender de la economía social y solidaria. Eh, I, I, I, yo no, no, no lo veo tan complicado, curiosamente, desde el lado de las propuestas. Eh, sé que me parece que siempre lo que se dice, no, yo no tengo nada que proponer. A, no sé, yo, se me ocurren bastantes propuestas en casi cualquier ámbito que se nos ocurra. ¿no? Lo complicado es más bien lo eh, bueno, los obstáculos políticos, ¿no? que los adversarios a los que nos enfrentamos son, son realmente poderosos. ¿no? O sea, a mí me, eso me preocupa bastante más. Pero, pero los tratados estos comerciales transnacionales al margen prácticamente de los gobiernos y demás que se saltan y que someten de alguna forma, no son un conveniente sí. eh, que no al que no llegamos <ríe> y que de alguna forma destruyen un poco esas posibilidades que claramente existen. Claro, pero, pero eso es lo que tú señalabas, ¿no? Efectivamente que, eh, pero esos tratados se firman y se desfirman <ríe> y se rompen lo que pasa que lo que no lo puede romper es un único país, efectivamente, ¿no? No puede romper un, un único país Eso, justamente, pero en Europa estamos yo creo mejor, eh, aunque parezca mentira, ¿no? Mejor posicionados para afrontar ese desafío de lo que estuvo América Latina a inicios del 2000, en América Latina también no se hizo un esfuerzo en cierto momento por romper esa situación de eh, subordinación no a un orden eh, internacional monstruoso. En Europa está mejor especialmente porque tenemos esa ¿no? esa semilla de institucionalidad que tal vez a la que tal vez podamos dar la, la vuelta, ¿no? Y tenemos un Parlamento asqueroso, pero tenemos un Parlamento, tenemos una eh, Comisión repugnante, pero tenemos una Comisión, o sea eh, una legislación continental, o sea, existe eso ya, ¿no? Eh, a lo que tal vez se le pueda dar la vuelta, una cierta conciencia continental. Así que eh, yo creo que eso, desde luego que es dificilísimo, o sea, pero sabemos cómo, cómo se puede hacer, o sea, ¿no? no es inimaginable, ¿no? En cambio tenemos otros problemas que es mucho más complicado pensar cómo, cómo hacerlo, ¿no? La, la Crisis eh, ecológica, revertir eso implica cambios en las formas de vida que sí requieren ¿no? eh, procesos de reimaginar nuestras vidas muchísimo más complejos. Romper los tratados internacionales, o sea, basta con decirlo, ¿no? o sea, ya está, o sea, eso, eso se puede hacer mañana. O sea, cambiar de vida, eso. No, no quiere decir, o sea, compara eh, compáralo, eh, romper un tratado internacional con eh, subvertir no la distopía esta del transporte privado en coche. O sea, eso es muchísimo más difícil, ¿no? Porque hay que cambiar todas nuestras ciudades, todas nuestras formas de, de, ¿no? de, de movernos de un lugar a otro. Eso me parece mucho más difícil en el fondo, romper un tratado. Eso, ¿no? pues, eh, basta con decirlo que está roto ya. Todas estas propuestas que estamos viendo eh, no tienen que pasar primero por hacer crack este capitalismo canalla o este neoliberalismo agresivo que hay, ¿no? Hasta el punto de que hemos interiorizado la deshumanización que es noticia salvar vidas en la mar. O sea, primero, yo creo que igual lo que estamos inmersos es una gran crisis de valores morales. Y, echándote un cable, imagino que se puede salir ahí desde las humanidades. Solo, solamente, ¿eh? yo creo... No sé cómo lo es. O sea. Bueno, pues eh, evidentemente uno de los eh, procesos que siempre se da en las dinámicas de mercantilización ¿no? es un poco esa esa pérdida de, de cierto tipo de referentes éticos, eso ha pasado ha pasado muchas veces ¿no? eh, pero bueno también es, es, es verdad lo contrario o sea, también es verdad lo contrario que eh, yo creo que en los última, en la última década hemos aprendido a hablar de, de otra manera ¿no? y, y han reaparecido valores que pensábamos eh, olvidados eh, y, y palabras que habían perdido completamente el sentido han adquirido otro otro diferente, ¿no? De repente, democracia es una, una palabra que hemos empezado a usar eh, ¿no? eh, de una manera completamente diferente a como se usaba hace, hace diez años, ¿no? Yo creo que ha habido eh, solidaridad, ¿no? Y, y ha habido procesos, efectivamente, de, de encanallamiento eh, ¿no? muy, muy rápido y... El último año estamos viendo eso desgraciadamente, ¿no? Cómo como avanza por ahí, por el lado malo de la historia. Pero también hemos visto lo, lo contrario. O sea, hemos visto cosas que yo no pensé que iban a, a, a ver en este, en este país. Así que, no sé, los, los valores morales se, se degradan muy rápido, pero también se reconstituyen rápido. Yo, el problema es... Para mí no es tanto esos valores, que yo veo a veces o sea, mucho claro y mucho oscuro de esos lados, sino cómo se articulan colectivamente, y eso es más complicado, ¿verdad? Porque yo a veces veo gente muy generosa, muy solidaria, con muchas ganas de hacer cosas, pero lo complicado es juntarla toda para que, para que consiga hacerlas y que esas cosas sean importantes. Porque una cosa que hace eh, muy rápido y muy bien el mercado es justamente destruir esos eh, esos vínculos sociales organizados, no esos que emergen de repente en un momentito y son muy explosivos pero muy fugaces, sino los que duran ¿no? y son capaces de cambiar las cosas en el largo plazo. Eh, los destruye a toda velocidad. En cambio, reconstruirlos es muy complicado. O sea, eh, antes decía que somos una sociedad que desconfía mucho del mercado y eso eh, para mí es ¿no? un, ra un rayo de luz y, y, y, y me da esperanza. Pero también somos una sociedad, por ejemplo, con tasas de asociacionismo ridículas, con tasas de sindicación ridículas. Eh, y eso, en cambio, me, me preocupa muchísimo, porque reconstruir eso eso es muy lento, muy, muy lento. Eh, así que el problema a veces no es tanto cuáles son los valores morales. Yo no soy tan, no soy tan pesimista respecto a esos valores morales, eh, sino cómo encajan esos valores morales, como engranan esos valores morales ¿no? en, en dinámicas colectivas organizativas capaces de cambiar las cosas. Eso es para mí la, la clave. Y no estoy muy seguro de que las humanidades sean de mucha ayuda ahí, desgraciadamente. En esa línea, yo no sé hasta qué punto tuve ese problema en la construcción de los yoes que se construyen hoy día. Citaría a tu padre, ¿no? el tema de las miserias íntimas o miserias sociales. Citaría a tu compañera, con lo de dónde está mi tribu. Para mí el problema no es tanto, como dices, esa pérdida de valores como el tipo de construcción de yo que se está dando. Como dice el coreano, me parece que creo que es el mismo, el filósofo, no sé si es el economista o filósofo este coreano. Son que dos, es que tienen tiene el mismo apellido. Bueno, <risa> <alemanes, risa> sí, sí. el alemán es coreano, que sí. dice que, es, que han hecho de nosotros un, un producto, cada uno de nosotros, un producto de nuestra propia explotación. o sea, nos. Se han convertido en un tipo muy concreto de yo consumidor por medio de pues una serie de, de, de, de cualificaciones que hacen muy difícil, como tú dices, es otro, que se que se dé incluso tener hijos, como estamos viendo. Y que la gente, como tú dices, cuando has tenido hijos se apoye. ¿Dónde están esas tribus en las que apoyarse? Y si empieza a hablarse de ciertos flecos de colectivos para ancianos y para hacer las cosas de otra manera, es desde el egoísmo. O sea, perdón, no es que seas del egoísmo, es es desde la duda, están siendo egoístas cuidándose o realmente sí. están entendiendo cuánto dependería de esa solidaridad. Y solo en última instancia, ahora que voy a ser viejo, coño, ahora quiero la comuna de los viejos. Sí, y a ver, estoy de acuerdo. Sí. Es sí, sí. O sea, ¿Hasta qué punto la ves realmente conflictiva? Porque lo es, tal como hoy, desde pequeños, claro. se va induciendo a ello claro o sea, porque el problema eh, para mí efectivamente estoy muy de acuerdo no es que eh, a esa situación no se puede salir a través de una reforma del yo o sea el problema es que no, no es un proceso de reforma moral que me diga voy a ser eh, mejor persona más bueno más solidario no o, o no solo no solo eso no yo siempre pongo el, el mismo ejemplo yo doy clase soy muy pesado con esto pero es que me parece muy ilustrativo no doy clase en trabajo social en la facultad de trabajo social a veces eh, donde doy clase a, a gente eh, jo, muy generosa realmente no con su con su tiempo y con su esfuerzo. Eh, es gente que desde antes de llegar a la universidad colaboran casi siempre en ONGs, en toda clase de, de colectivos, ¿no? Pero tienen una autopercepción de su, de su propio... De su propio trabajo eh, como tú decías, no en términos de egoísmo dice, no, bueno, es que esto que hago a mí me da más de lo que de lo que doy, ¿no? y, y yo a veces resulta pero a ver, ¿dónde pasaste las vacaciones tú este verano? Pues yo cuidando ancianos con Alzheimer no, no sé dónde, ¿no? Eh, y yo digo, pero bueno, tú te das cuenta que yo cambio lo pasé en la playa, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica tuya, eh, bueno, oye tú vas a donde más, lo que más te aporta a mí me aporta la playa, a ti cuidar a ancianos, oye, los dos lo mismo eh, es una lógica muy retorcida ¿no? Eh, es muy retorcida, primero porque nos iguala eh, situaciones que no tienen nada que ver pero aparte porque te impide eh, el exigir de alguna forma eh, que todo el mundo ayude en causas que, eh, que merecen eh, ser apoyadas, ¿no? Impide universalizar justamente esas, esas exigencias, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso que, eh, que señalabas, ¿no? Lo que pasa que de ahí es muy difícil salir a través eh, justamente de una construcción del yo diferente, ¿no? A mí me, me parece que... La le, claro, que, que eso tiene que ver con justamente la, la, toda esa destrucción de instituciones de todo de todo tipo, en instituciones sociales, desde las eh, familias extensas, los círculos de eh, afinidad, pero también instituciones eh, culturales, políticas de, de todo tipo. ¿no? Si, si el capitalismo contemporáneo es algo es anti-institucional, ¿no? odia las instituciones. ¿no? Y, y reconstruir eso ese, todo ese tejido institucional es extremadamente lento y extremadamente complejo, porque está lleno de de claroscuros, ¿no? Hay un montón de instituciones horrorosas que es genial que hayan desaparecido, ¿no? Y, y es, es, es muy lento, es un proceso lentísimo, ¿no? Y que, bueno, pues, muy complicado. Yo te quería preguntar qué papel consideras que tendría que tener el, el mercado en un proyecto de, de, de la izquierda. Y, y si, ese, si, si ese mercado es, un poco de la necesidad de virtud, es decir, como hay mercado, pues bueno, aceptamos lo que hay, o realmente tú consideras que en un modelo ideal de sociedad, como la queramos llamar, tendría que tener un, un papel relevante, no sé si me Sí, perfectamente, me alegra mucho que me hagas esa, esa pregunta, porque es algo que yo creo a veces genera mucha confusión. Yo, el capitalismo y el mercado son dos cosas muy diferentes. El eh, no mercado ha existido en casi todas las sociedades que conocemos, eh, lo que pasa es que casi todas las sociedades que conocemos le han otorgado un lugar muy delimitado y casi siempre marginal. Eh, y yo creo que es muy difícil imaginar una sociedad compleja eh, sin mercado. Eh, de hecho, hay un libro muy, muy bonito de Emilio Santiago muiño que se llama Opción Cero, donde habla de, de cómo en Cuba, eh, en el periodo especial, tuvieron que afrontar un cambio rapidísimo ¿no? de adaptación ecológica a eh, un modelo donde de repente eh, dejó prácticamente en un par de años de haber eh, energías fósiles disponibles ¿no? y los cambios que tuvieron que afrontar en todos los niveles de, eh, de la sociedad y cómo fue hasta cierto punto un proyecto lleno de sufrimiento pero hasta cierto punto un proyecto exitoso. ¿no? Y eh, la, Una de las conclusiones más eh, interesantes y, y, y a veces un poco escandalosas que saca Muñoz es que eh, uno, algunos de los espacios más, que mejor se adaptaron a, ese, a, a esa transformación fueron espacios semi-mercantilizados, semi ¿no? cercanos a lo que llamaríamos economía social y, y solidaria en nuestro contexto, ¿no? donde había incentivos eh, semi-mercantiles a, eh, a la innovación individual, donde no, no todo estaba dominado por la burocracia estatal, y es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que eh, estaría bien pensar, eh, o sea, no regalar la idea de mercado eh, al capitalismo, no regalar la idea de mercado al capitalismo. Hay El mercado puede ser muy distintas cosas. Yo creo que lo que sí que es verdad, y es un aprendizaje que deberíamos obtener de sociedades anteriores a la capitalista, es que el mercado es un arma peligrosa, es una herramienta social peligrosa que tiene que estar extremadamente controlada y limitada. Eh. Igual que las competiciones deportivas, por ejemplo, ¿no? y otros muchos espacios que confinamos ¿no? a ciertos a ciertos momentos o a ciertas dinámicas eh, sociales. Pero creo que no deberíamos regalar el, el mercado al capitalismo, en efecto. ¿Sí al fondo, ¿vale? sí. sí, para no ser et Hay una. Un tema que me interesa bastante es el de, de China, porque me parece que está lleno de, de paradojas. Un país comunista, dictatorial, el, el Partido Comunista controla absolutamente el poder político, a la vez creo que un país entregado al capitalismo de una manera bastante evidente, quizá un capitalismo un poco encauzado a, a través del, del poder estatal, pero bueno, y los millonarios chinos y demás en China son personajes ejemplares. Ha, sido, ha supuesto proceso, eh, eh, progreso esta, esta incorporación de China a, a, al capitalismo, vamos a decir, incluso para, para la gente. No diría que para todos, pero bueno. Eh, bastante gente ha, ha prosperado, ha salido de, de una pobreza extrema como la que podía haber antes va a ser la, la economía más importante de, del futuro. Uno de, cuatro, de cada cuatro habitantes de este planeta son chinos. No sé, ¿cómo, cómo se lee todo esto desde ese ejemplo tan, tan exótico, entre comillas, de China? Sí, el, eh, justo el otro día que me, me, me estaba acordando que eh, hablaba con un amigo de, de un autor que se llama Giovanni Arrighi, de la escuela de Manuel Wallerstein, que eh, a principios de sí, a principios de los 90 eh, ¿no? eh, pronosticaba eh, precisamente el, el ascenso ¿no? de economías en las vinculadas con el... Eh, al sudeste asiático en general no concretaba en China ¿no? pero eh, realmente se rieron mucho de él en su momento yo recuerdo que con la crisis de 2000 de las.com eh, recibió unas críticas enormes su modelo ¿no? eh, porque es un modelo o sea, eh, es un modelo de desplazamiento geográfico donde eh, bueno, explica cómo eh, digamos, el centro de la economía capitalista se va desplazando eh, geográficamente a lo largo de la historia ¿no? de los Países Bajos a Inglaterra, después Estados Unidos ¿no? y cómo eh, a través de un, una dinámica eh, económica compleja, ¿no? se va deteriorando, sufriendo un proceso de financiarización las economías y eso implica un desplazamiento geográfico ¿no? a, a otros centros más, más poderosos Y él decía, no, y eso está pasando, ¿no? eh, eh, Estados Unidos está perdiendo eh, ese peso. Como siempre, las potencias eh, económicas en su fase de, ¿no? de decadencia tratan de contrarrestar esa decadencia a través del, de la intervención militar. Es más agresivas militarmente para contrastar esa, esa pérdida de, de, de potencia económica, pero eso es un síntoma ¿no? de, de esa decadencia. Y, y me acordaba porque acertó absolutamente en ese desplazamiento. Desde ese punto de vista, estaríamos como viviendo ¿no? un, un ciclo más de esa, de esa dinámica del capitalismo histórico de largo recorrido, ¿no? eh, con un con un desplazamiento más, donde lo que se ve justamente como eh, frente a esas fantasías que vinculan capitalismo a, a libertad y a libertad individual, se ve que en realidad eh, es bastante más eficaz ¿no? una, una dictadura para, para fomentar un capitalismo o una transición ordenada al capitalismo que cualquier clase de proceso de ilustración eh, y, y, y Estado de Derecho ¿no? eh, eh, eso es lo que hemos visto en, en China ¿no? que la, un proceso de acumulación originaria mucho más potente y a una escala de conocida por Occidente y mucho más rápido del que pudiera haber sido eh, posible en Occidente a través de eso, de una dictadura eh, muy férrea. Lo que pasa es que la diferencia esencial, que es de lo que no hablaba Arrigui, es que yo creo que este desplazamiento eh, se enfrenta a límites eh, Ecológicos completamente insalvables. ¿no? O sea, el capitalismo contemporáneo eh, tiene una característica diferencial respecto al de hace eh, ¿no? No, no tanto tiempo, apenas un siglo, eh, que es que los límites ya no son geográficos como en la época del imperialismo, no, no, no es simplemente que se haya acabado geográficamente en el globo, sino que se está acabando materialmente materialmente. ¿no? Eh, todo el lío este de los diésel, como sabéis, ¿no? De, de, de, es toda una gran farsa, sencillamente es que se, se acaba el, el, el combustible, ¿no? los combustibles eh, fósiles necesarios para alimentar los, eh, los diésel y, sobre todo, se acaban los materiales necesarios ¿no? para eh, continuar con estos ritmos de, de crecimiento y, y consumo. ¿no? Y ese es un límite objetivo, material, al que se enfrentan estos eh, ¿no? esta, esta nueva fase que efectivamente como bien apuntas tendrá que ver con, eh, con China y con el poder que consiga desarrollar China en, en este escenario ¿no? y, y eso es también muy preocupante ¿no? porque normalmente esa, esas limitaciones dan lugar a caos eh, básicamente, o a salidas ordenadas eh, por el lado bueno de la historia ¿no? a través de procesos emancipatorios o a procesos muy feos eh, muy caóticos ¿no? Si queréis, bueno, vamos terminando, podemos como siempre quedarnos un ratito por aquí conversando y nada, yo los anuncios de aquí, que mañana tenemos una actividad con Olivia Carballar que ha escrito un libro sobre bueno, memoria y víctimas e impunidad en la transición, ocho casos que ha documentado ella como periodista y os invitamos a todas para que vengáis mañana y podamos conversar y, y hablar sobre ello. Y el libro de César, Capitalismo Canalla, pues no ha llegado a tiempo. Tenemos un par de ejemplares hoy aquí, pero que podéis reservarlo, por supuesto, porque van a llegar y os avisamos en cuanto esté. Sí que hay algunos ejemplares de sociofobia y de en bruto, que os animamos también a... a que leáis. Y los bienes comunes también podemos pedirlos sin ningún problema y, y os garantizo además que no hemos ahora profundizado mucho en el tema, pero que vale la pena también pensarlo como, como esas alternativas posibles para esos procesos emancipatorios. Y nada, muchísimas gracias César por venir y muchísimas gracias a, a todas por, por ponernos a pensar en común. Muchas gracias. gracias.